Stay, Jay, yeah. te habla más libre Y esta es pa' ti que te la pasa pronteando Pa' ti, que dices que haces esto, que vives aquello Tú no sabes si yo tengo un duelo Tú no sabes tampoco quiénes son los míos Y ahora mismo te lo aseguro, cabrón Que no andamos dormidos Dímelo, Handel Dímelo, Andrés Malek Dímelo, Druguet Escucha esta es pa' ti ¿Cómo tú te sientes? Yo me siento muy bien carnal Y tú dime qué Y ya siento el poder Y no pienso ceder Porque la música es lo que me gusta Me siento bien cabrón Bro Que ya no sé ni qué hacer Se si escribí canción y venderla Pa' que tú puedas vender mi talento es innato Entiende cabrón que no parcho con pato Ya no force muchachos O quieren perderse como un tal pilato. Yo no creo el relato Por eso me educo con todos mis muchachos Y me siento bien grato Porque son conscientes que yo si sí los mato, yeh No me gusta el palabreo, nomás es que los veo Soltando pura puya y suena bien feo Por eso es que me creo Y hasta me mira feo Pero eso no me importa y le saco el dedo Ok, no les gusta que suene ja. Eso se sabe se Estás conmigo porque simplemente yo ya tengo la clave Lo siento bien dormidos cabrones Mejor mi nombre no menciones Por unas simples razones mm, se forman discusiones No me venga fronte aquí más Solo porque montan programas Yo ya sé tu realidad Que tú no escribes ni tus temas Yo sí tengo la agenquido Vengo más fuerte que el rey caído Tú lo que eres un impostor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 Estoy